Hablamos con Ignasi Pujadas, presidente de la Fundación ENJAS. Se trata de una entidad nacida en 2008 para abordar la problemática específica de las personas LGTB en situación de vulnerabilidad y dependencia desde una forma transversal y en red con el resto del movimiento. Pujadas nos explica los diferentes proyectos de presente y de futuro de la Fundación. ¿Explicame? ¿Cómo va a ser eh, la Fundación Jazz, y quiénes son los objetivos que tiene? ¿Quiénes son, digamos, de manera también los precedentes y a partir de ahí, cómo se ha comenzado a trabajar en lo que sería la Fundación Jazz. Muy Bueno, yo pienso que el nacimiento de la Fundación Jazz se ha en todo el proceso del movimiento de reivindicación de la homosexualidad. Entonces no ha si es como un bolet de repente, sino fruit un procés de un proceso de reflexión y también, yo diría, de dialéctica, de progres, del FET, fet histórico que esta reivindicación. No? Ya para a darle una entrada al tema, yo diría que primero va a una etapa que era directamente reivindicativa, que era reivindicar el FET de la normalidad de la homosexualidad, y eso ho va a representar, si volem a un nombre, el FAC, al Front de Livre Gai de Cataluña, después ya ja va a una segunda etapa, que el va a coincidir en el Tenso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 Sino crear servicios. Elaborar para crear servicios es una fundación que tiene patrones, que ya unos diners para fundar y para crear la fundación y para poder oferir servicios. serveis. tanto, ¿se trata de una cosa que se de a conjugar? ¿Quién servicios sería? ¿Quienes necesitan para cubrir la, la fundación? Quines son las necesidades que heu detectado y quiénes son los de trabajo que tenemos? Eh, Bien, la fundación Enllaç es va fundar sobre todo para dar apoyo a las personas grandes.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 y tercero, sobre todo, la gente que vive con mucha solitud. Que en el mundo gay, lesbian y transsexual es, muy sovint, que passi, porque mucha gente vive sola, solo del todo. llavores una de las finalidades de la Fundación Jazz es un acompañamiento, un suport a aquesta gente en solitud. ¿Se trobat per por ejemplo, en els servicio de atención a la gente que tiene dependencia algun algún caso o alguna situación de LGTBF? ¿O se vol abordar precisamente això de cada servicios social? Claro, claro, claro, claro. Yo pienso que es muy importante, porque todo el que cree que han hecho un cambio immens desde 70, eh, el año 70 que a del día de hoy y después el momento culminante el día que el, el zapatero, el presidente, va, va a dar una legalidad para reconocer legalmente al feto homosexual, todo el que això ha pasado de pero de la eh, Continúa haber mucha gente que, encara té, ni que sigui la nueva etapa, la nueva generación, iniciar se tegue tics o incluso inclinaciones homofóbicas. Porque claro, la homosexualidad está aparentemente muy reunida con la heterosexualidad, cuando no es más que una diversidad de orientación sexual. ahora atacar y anar contra estas homofobias que encara están presentes, pues evidentemente es una de las finalidades. Quienes actuaciones o quins materiales, a eh, vista de la web de for, for, bueno, formación que feu los servicios de asesoramiento, quins son los servicios que esteu concretando o quins son los es que, es que prevé de caer en el futuro? Bueno, los servicios, digamos, hay un, que sería la final, finalidad última de la Fundación, que es el servicio a los usuarios. Es decir, aquella gent que ve aquí y que nos el su apoyo, porque ya es grande, o porque es, tiene una dependencia, o vive amb una excesiva solitud. llavors atender estos casos y acompañarlos eh, a, a, inicialmente, dándoles ideas de, de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que han de hacer, y después, si cal, también los a visitar las casas y acompañarlos en su propio lugar, si, si no tienen más capacidad de movimientos, pues es una de las finalidades. Una otra de los o, o, o obras que hacemos, que también tienen muchísima importancia, es eh, cursos de formación para sanitarios, para gente que se dedica a la sanidad, para gente que se dedica a la educación, para gente que se dedica a tener relaciones con, con terceros, para que no inoculguen ningún espíritu homofóbico. Al contrario, creemos una sociedad plural diversa de respecto a los unos que reformacions pues, també en fem, en fem bastants. I uns altres seria crear convenis amb con entitats, diguem, del món gay, lesbà i transexual, perquè per establir una relació permanent amb ells, no? Per exemple, hem petat a ara hem fet un un de residències, eh que volem fer en gent de diversos àrees, ¿He detectado que en el Servicio sociales de atención a la ha eh, o dependència independencia ha LGTB-fobia o necesidad de tener recursos a la hora de abordar la diversidad sexual? Yo eh, no, no, no sé si soy el más més, més adecuado para responder con mucha precisión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 yo creo que es muy diferente, por ejemplo, vivir aquí a Cataluña, que vivir incluso en Francia, que hacen, fan fan barajas por la homosexualidad. que on van aquells que son tan modernos y que están en aquella, en aquella cosa de la avanzada? Y pues todavía pues, hay gente que ataca la homosexualidad. ¿no? Que aquí, realmente a Cataluña, y también a España, pues, es una cosa que, que yo digo que está muy asumida al menos la tengo muy asumida y si no me quieren ayudar desde fuera igual estaría surgiendo armari, el sí, armario que vean os comentar también los materiales que se que eh, desde aquí desde la fundación o los cursos de formación eh, que heu, que promogut desde aquí desde la fundación explicaron a mí también más ampliamente eh, en qué consistirían o a quién público va a clar, clar. bueno teníamos algunos textos impresos para aprendan para preparar el futuro qué volví Això és es decir eh, nosotros hem de preveure el futuro cuando aún no hay temps. Porque ya si hemos perdido facultades, porque mentalmente o físicamente ya estem inhabilitados, no preveveremos no no nada. llavors crear esta, esta inquietud para que la gente plantee su futuro ya en documentos, si puede ser davant de notar, para que cuando llegue el momento no estén desesperados, pues, es una de nuestras finalidades. Entonces,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 De documento, de las últimas voluntades, etc. etc. Tot yo convé que la persona que confía en la Fundación lo hace también ante el notario y que diga en caso de incapacidad, quiero que el miembro representante la Fundación Enllaç después también andas comentado a de los dos servicios que dona la fundación que una de las cosas que también voy a abordar son las personas en situación de solitud si sí. eh, preguntarte por qué ella que digamos que esta especificidad o por qué a qué esta situación se es produciría eh, y también he visto que ya en servicios de atención personalizada y de, de acompañamiento y después de, de asesoramiento legal explicando una mica también bueno, son dos cosas diferentes. La última es la última y las otras son un bloque. Es decir, mira, la situación de solitud a mí me parece que es bastante clara porque sencillamente, en principio, la mayoría no tenemos d'ascendència. Y sabemos que yo no. tengo bastante hermanos y de ascendencia, y veo pues, que en casa, de... por pues, ejemplo, tengo un cunhado que está muy mal, de pues, la dona, los que los van a ver, los nets y no cal le els los hermanos, los cunhados, etc. Es no? decir, hay ha todo un embolcado familiar que yo pienso, yo el tendré cuando me em toque, supongo que para amistad sí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 a mí no sabíamos lo que era, como estarlo en el momento en que me em manquesen las cualidades les, les, les o las les, les habilidades. tant, en cierta manera, claro que él seguramente no podía hacer, y no seguramente seguro, pero yo no voldria, és Es dir diga, no, no, tú, Miquel, siga tranquilo, y que siga la fundación de que velli para todas las necesidades, a que tú veis, y tú vigiles y todo eso, no cal ni dir. -ho. Pero la feina cotidiana es la fundación y la fundación tampoco haría ella directamente, sino derivaría que por los servicios sociales que tienen aquella especificidad, ejemplo, si necesita personas pues al servicio de si está mal, pues al de sanidad, si necesita un documento jurídico, el la legal, etc. también lo fa per derivación. Pero yo creo que el factor de la solitud, yo creo que el hecho de que no haya hagi sentencia, pues se le da dono bastante, o potser, más importancia, por para que ahora lo que a nivel familiar, de cunyat meu, le doy mucha importancia, porque realmente yo acababa que a ver el meu cuñada allá a, a, a l'hospital, siempre he encontrado una hija, un hijo y de claro, le digo, es bonito, no En función del que acabas de decirnos, también me gustaría tornar a incidir en el tema de tener un servicio de atención personalizada de acompañamiento. Supongo que haría una mica esta función de acompañamiento en caso de solitud, pues no sé si tendría también otras funciones o otras bueno, no en caso de eso, aquí nosotros si no, tenemos recursos limitados. Todavía que cada patrón va a pagar 6 mil euros en el momento de la fundación, o cuando uno se ha bueno, patrón, ha tiene que hacer una, una donación de 6.000 mil euros. Eh, eh, a, a, a banda de show no tenemos recursos porque si ni es paga eh, una cantidad mensual, només el que lo vol, no me desalquivo eh, eh, el bol. Ahora, al no tener recursos, eh, FEM al cabo podemos. No, eh... no de alguna manera sería porque me explicarás a qué quins de asesoramiento, quién qué cerveí ofereces, quién casos trata o aborda... yo lo que volia dir decir es que realmente...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 Pero también la secretaria, que es la que está en la es la primera que rep la demanda. Porque cuando arriba una persona aquí, digo, bueno, yo sé que me queda fe. Ella da saber pequeña capa a una encarrilada a las personas. Y ahora se juzga ja i y según lo que requiere cada persona, al trabajador social, que es una persona que contacta a ciertas horas de la semana, igual que en La Paz, donde pues, ya van la feina. Ya, ya también eh, estamos parlant a una, una persona que será el coordinador general, porque, que también será la persona contactada unas horas a la semana, tres días a, a la semana, tres tardes, porque los que la van a fundar todos son voluntarios. Entonces, cada de del ens reunim des de fa, hace pues por 3 o 4 o 5 años desde que se fundar la Fundación, ya jurídicamente, ya van a reunir para preparar la, la creación de la Fundación, Ho ¿no? fem voluntariamente. Por tanto, cada vez hem de cap en la profesionalización, es decir, que sea contactada, que genera recursos, y que, por tanto, això siga realmente un servicio sólido. También sòlid. algún servicio destinado a, a trasexuals. Eh, Explicando nos una mica también en qué, en qué consistiría. Es un, un, un servicio, digamos, de suport, Uh, y bueno, si una mica explica a qué te serve ahí. ¿Heterosexual o transsexual? De trans, transsexual. Trans, transsexual. Igual que lesbianas o gays, que todos son iguales, hay llavores un potete transexual derivando de una o home o a la inversa. Doma a dona, Entonces, yo diría que, No yo diría que tenemos gente, no es que siguen patrones, pero que son voluntarios, porque no he hablado de voluntariado también, ¿no? pero que están aquí trabajando y que son las dos modalidades. a nosotros no preguntamos, es, decir, es que esto es una cosa que ya de que superar, Ningú ha pregunta preguntar en eh, orientación sexual té ni con quién dorme. ¿no?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 esas especializaciones de las tascas que hacen, de tal manera que sigui como un batreo de personas divididas por divisiones y cada uno trabajando una feina, ¿no? Por tanto, ahora, todo esto, hacemos lo que podemos, vamos i y, y el massa molt millor que hoy, y hoy es mejor, es mejor que hoy, ¿no? Después también, eh, bueno, pero antes has comentado que signaven convenios, se claro, también a signar convenios a en entidades, más o menos, ¿quién sería, sería el objetivo de, de estos convenios? ¿O si crear la xarxa o donar a conocer sí. la Fundación? Explica'm una mica también, claro. quiénes entidades han podido establecer convenios? Bueno, de... es decir, lo que es va es a que la gente se senti miembro también de la Fundación, no la, la, la gente, las entidades, al hablar de convenios porque los comercios son solo las entidades. Entonces es muy importante, porque entonces, hay, hay eh, eh, coses o sea, cosas recíprocas, es decir, que si tú anuncias aquella entidad en la teva web y, y en sus mails, ellos también han de anunciar a la Fundación jazz ¿no? Por ejemplo, yo miraba la revista Infogai, ya ha toda una página dedicada a la Fundación jazz ya un artículo para ser muy bien feed, después ya ah, un anuncio, el logotipo de la fundación. Y clar claro, son cosas ya Per exemple Por ejemplo, también a la revista Nois, pero ahora, digo, que pagan, no sé, pero nos arriba la noticia de que no continuara Pro InfoGay en principio sí. Y nosotros tenim per por ejemplo, una página y si conviene pues pagan anuncios, muy diferentes intercambios. Por tanto, nunca va es a crear aquesta esta relación. Por eso le conveni que i cooperació de la y bueno, com, com ja per de amb si de la Fundación de fet, jo diria que va, no, diria, la Fundación va, va de, de la Fundación de de la Fundación de de de la Fundación de la Fundación de la de la Fundación de la Fundación de la Fundación de la Fundación de la de la Fundación de casalanda Fundación de de de de de de de pero cuando digo bueno puse para financiar a casa llanda entonces pues puse que que hacemos una fundación que tendría más que esas finalidades pero ahora los clientes van digito que a decir, hacemos de acuerdo, con ya van comenzar a plantearnos digan pues como hacemos digo bueno el primero que hemos de hacer es surtirnos de una entidad y hacer y hacer que estemos transversales es decir que no es incapaz de todas las otras entidades Achaba va ahora ya, para dar una palabra a una amiga de la Casa de Lambda, pero a la mayoría lo va a encontrar perfecto. Ya, después trabajamos en tutam, porque en hay otra forma de servir todo el mundo el cerebro, todo el momento, gay, de transsexual ¿no? y bisexual. Y después, eh, en realidad, sería preguntarte: eh, la gente que está viendo la entrevista, ¿cómo puede colaborar con, con la Fundación? ¿Cuáles son las opciones que tiene para colaborar? La primera y més, més immediata fer-se hacerse voluntario. Porque si se hace voluntario, porque realmente a dedicar un tiempo de la seva vida, del seu cap, i de cap y de sus manos y de seva feina eh, a la fundación, pues ha de venir aquí y digo bueno, yo ah, a ser voluntario. Ah, ¿y tú qué especialidad tienes? ¿Tú trabajas? ¿Ets mestre o como enfermera? Y entonces, según la especialidad, es que tú potenciar aquella parte en la acción que puedes no y, por tanto, la gente lo primero que podía hacer es venir aquí y hacer esa voluntaria. <laughs>